Jueves de la semana 27 del tiempo ordinario del evangelio según san lucas capítulo 11 versículo del 5 al 13 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle préstame por favor tres panes pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle pero le responde desde dentro no me molestes no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también le digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y el que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pide un huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Siguiendo con su enseñanza sobre la oración, ayer escuchamos el Padre Nuestro. Lucas coloca la enseñanza de Jesús sobre la oración de petición. Lucas nos recuerda la parábola de Jesús sobre el amigo inoportuno, la petición que hace un pobre que no tenía ni pan para ofrecer al amigo, que llega a horas inoportunas. Con lo cual Jesús está diciendo que la oración es eficaz cuando lo que pide es necesario de verdad y será eficaz y es perseverante. Lógicamente Jesús no compromete la generosidad del Padre para algo que no sea enteramente necesario en cualquier caso. Si entre seres humanos el que pide insistentemente consigue lo que quiere,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 Usano. Mayor razón lo conseguirá el Hijo de Dios cuando le pide a su Padre Celestial lo que le conviene. Tres imperativos que caracterizan la oración perseverante. Pidan, busquen y llamen. El que hace oración de esta manera debe tener la seguridad de que será escuchado por Dios. Luego con dos ejemplos tomados de la vida cotidiana que van de lo menor a lo mayor. Jesús enseña las cosas buenas que el Padre concede a los que oran con insistencia. Si los padres de esta tierra que son malos dan cosas buenas a sus hijos, Dios que es Padre y la bondad misma, sin duda dará lo mejor que Él puede dar a sus hijos que acudan a Él, su Espíritu Santo. Es como cuando salimos a tomar el aire o nos ponemos al sol o nos damos un baño en el mar. Nosotros nos ponemos en marcha con esa intención, pero el aire y el sol o el agua ya estaban ahí. Cuando le pedimos a Dios que nos ayude, expresamos nuestra debilidad y nuestra confianza de hijos, nos ponemos en sintonía con sus deseos, que son previos a los nuestros. Jesús tiene una variante expresiva. Dios nos concederá su Espíritu Santo. Nos concederá el bien pleno que Él nos prepara no necesariamente el que nosotros pedimos, que suele ser muy parcial. Es como cuando Jesús pidió que pasara de él este cáliz, o sea, ser liberado de la muerte. En efecto, dice la carta a los hebreos, que fue escuchado, pero Dios su Padre, después de su muerte, tenía planeado su resurrección, y así se convirtió en causa de salvación para toda la humanidad. No sabemos cómo cumplirá Dios nuestras peticiones, lo que sí sabemos, nos asegura Jesús, es que nos escucha como un padre a sus hijos. Nuestra oración será eficaz si oramos con confianza y perseverancia. Que el Señor los bendiga.